¿Qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos Qué alegría que podamos iniciar nuestro día en la santa presencia del Señor Es primer viernes día para ofrecer en reparación alguna, alguna pequeña penitencia, algún pequeño sacrificio Lo invito querido hermano para que iniciando nuestro día le demos gracias a Dios Ojalá a lo largo del día pudiéramos confesarnos, visitar el Santísimo, Celebrar la santa misa en reparación Pongámonos en la presencia de Dios mis queridos hermanos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy viernes vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes escuchó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista resucitó entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, ese otros es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía, es Juan el Bautista quien yo decapité. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, madre mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía, que no, le decía que no era lícito estar con la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo vía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó. Le gustó mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídame lo que quieras que yo te lo haré. Y le juró, te haré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre qué le pidió. La madre le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Ella entró enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajera la cabeza de Juan. Juan fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues la fama de Jesús se extiende y viene Jesús. Y aparece, pues parece, pero dice: no, es es Juan, yo lo mandé a captar eh, por eso tiene todas esas fuerzas extraordinarias <coughs> y cuentan por qué muere Juan muere Juan mártir es fiel a, a esa denuncia que ha hecho y al final termina siendo sacrificado cuando somos fieles mis queridos hermanos en la fidelidad tenemos que saber que habrá muchas luchas que habrá muchos enemigos y que el enemigo no es compasivo el enemigo quiere quitarnos del medio Veámosle a Dios la fortaleza para poder vivir nuestra fe de manera auténtica, transparente. El demonio intentará atacarnos muchas veces, pero el Señor es más fuerte. El Señor sea nuestra fortaleza, Él nos llene de su gracia y su bendición. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos.